En la compraventa de un piso nos interesa conocer la situación del mercado inmobiliario. Se realizará la estimación de los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios, además de los contrastes de hipótesis del modelo. Se dispone de una base de datos sobre el precio de venta de una vivienda y distintas características de 14 viviendas vendidas en la Comunidad Universitaria de San Diego en 1990. Son datos de sección cruzada y las variables que se consideran son P precio de venta en miles de dólares. f2. Pies cuadrados de área habitable. Bed, número de habitaciones. Bath, número de baños. Comenzamos una sesión en Gretel para estimar este modelo con la muestra de 14 viviendas. Los datos para P 2 son los mismos que los utilizados en el ejemplo del tema 1, sobre el modelo de regresión lineal simple. Además tenemos información sobre dos nuevas variables que vamos a considerar. Incluir como variables explicativas en el modelo para el precio de la vivienda. Leemos los datos que están disponibles en Gretel como archivo de muestra, archivo, abrir datos, archivo de muestra y elegimos de Ramadán el fichero DATA4-1. Para el modelo especificado en la fórmula, la relación estimada es la siguiente. Realizada la estimación se obtiene lo que vemos en pantalla. Los contrastes individuales asociados a la estimación de cada parámetro concluyen que la única variable significativa para el modelo sería f2, ya que es para la única variable cuyo valor del estadístico es 4,8, que no pertenece al intervalo -2,2 menos y el valor del p-valor es menor que 0,05, que es el valor de referencia del nivel de significatividad. El mejor ajuste, por tanto, para explicar la variable precios es el modelo que solo incluye como variable explicativa F2, con un R cuadrado del 0,82 y un R cuadrado corregido de 0,80. En la ventana de resultados de estimación, Gretel nos ofrece la posibilidad de analizar el gráfico de los residuos que tiene que cumplir las hipótesis del modelo de partida, media cero, varianza constante incorrelación con las variables explicativas. Por tanto, también podremos analizar el gráfico de la variable observada y estimada tanto para la observación, como sobre las distintas variables que hay en la especificación del modelo.